Es una trinchera en la que cualquiera puede abrirla y a partir de allí desarrollar ideas, noticias, investigaciones, etcétera, etcétera. Nos permite eh, crear nuevos medios de manera mucho más fácil, más económica, y amplificar nuestro mensaje y unirnos, Me y romper barreras. Muchísimos, super sí, Chile, eh, IDL en Reporteros en Perú, Convocas en Perú, Ojo Público también en Perú, La Silla Vacía en Colombia, Conectas en toda Centroamérica, El Faro, por supuesto, en El Salvador. Y en Venezuela, naturalmente, leanos en armando.info.